Estamos de vuelta, mis amigos, en De Mañana. Este es su programa diario matutino desde las 7 de la mañana hasta las 10, llevándole análisis, noticias, comentarios, entrevistas como la que tenemos hoy. Como les decía al irnos a la pausa, este día está con nosotros el éxito Paula Liranzo, un amigo, un hermano de muchos años, pero además un dirigente político, presidenta del Partido Humanista Dominicano, quien ha estado en, los en las últimas elecciones apoyando las propuestas del Partido Revolucionario Dominicano primero y luego del Partido Revolucionario Moderno. Así que con el éxito vamos a conversar acerca de cómo anda el panorama político, sobre todo el tema local, que es de nuestro interés mayor que el tema nacional. Buenos días, el éxito. Muy buenos días, amado Gracias José por y acompañarnos. Rosa. Buenos días, Sócrates. Buenos días, Ureña. Buenos, buenos días, amables buenos días, oyentes, televidentes. Bueno, la verdad que ustedes han hecho un set aquí, un escenario monumental. <risa> Pienso que, que es inédito este tipo de, sí. de, de escenario y de y de programa. Y el y, panel también, el, muy, muy el, amplio. El panel muy amplio y muy Porque variado. Y si faltan tres todavía de los miembros del panel. Aquí hay gente con muchas... Neuronas bien ajustadas y muchas sustancias. Además, es. tenemos un equipo de investigación, producto de cual nos enteramos de que usted ayer cumplió año y por eso podemos felicitarlo <ríe> hoy. Felicitarla, <ríe> doctor. Gracias, gracias, gracias. gracias sí. sí, cumplimos año, año ayer. ahí sí, la musiquita del cumpleaños. La moderna, la moderna. La moderna. Porque ahí de la vieja escuela. Esa es la nueva escuela. ¡Cumpleaños! Muchas gracias. Sí, Muchas gracias. Escenciado Léxico Paula, que cumplió años de 10 años. Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, y se suma esa felicitación. Sí, por supuesto o sea, fue que fue mi sí. fuente primaria. <risa> <risa> me imaginé de una vez. Me imaginé de una vez. <risa> Qué bueno. Presidente. A su disposición. El escenario político de República Dominicana ha estado muy convulsionado. Y estas alianzas también han traído esperanza y desesperanza en otro. Aquí en San Francisco de Macorís, eh, ¿cómo usted visualiza el panorama político con estas nuevas alianzas que se han hecho y también las planchas que se han presentado? Los principales tres partidos, ya podemos decir, ¿verdad? La Fuerza del Pueblo presenta a sus candidatos, el PLD, su candidato, el PLD que pertenece a una familia, y el PRM también presenta a sus candidatos. ¿Cómo usted visualiza? Pero yo, yo creo que lo que ocurre aquí en, en San Francisco de Macorís no es exclusivo de San Francisco. Es que la composición eh, política, el, el rediseño político producto de la división del PLD eh, ha traído consigo... Eh, muchas variables y es una mezcla de gente joven que quiere campear, que quiere caminar en la vida política y es una, también el ingrediente de gente que tiene muchos años en política y que no ha renunciado a el activismo político, pero también es una mezcla de lo que aquí ha sido un, una costumbre, una forma de hacer política, y es el transfugismo. Ahora, incluso el, hay varios artículos de las leyes electorales ...que están siendo tocadas por los tribunales del país, por un lado el Tribunal Superior Electoral, por otro lado el Tribunal Constitucional, sobre eh, el transfugismo y si un candidato es candidato en una primaria y pasa a ser candidato más adelante de otro partido, eso se está invocando como, como algo irregular, como algo eh, ilegal... Entonces, hay, hay realmente, el panorama político presenta una, un, un escenario, por un lado, desesperanzador, con algunas incertidumbres y con algunas esperanzas. Cuando yo noto que candidatos que pudieran darle paso a una nueva generación todavía están transitando la vida de los partidos políticos eso no hay mucha esperanza porque eh, por más que tú quieras remover tu esquema por más que tú quieras modificar tu, tu cariz, tu carisma tu, tu personalidad eh, la forma de hacer política eh, es difícil cuando una gente viene de 40, 50 años haciendo vida política y no se adapta al, al, al momento, al, al, al conocimiento de hoy, a la decir, comunicación, a la decir, tecnología, a la novedad. Decirle, ¿Tú quieres decirle que corremos riesgo en caso de que Siquio gane las elecciones? Porque Siquio es uno de los más viejos que hay en las candidaturas en este momento. ¿Qué tú crees? bueno Producto de esa propuesta que Sí, sí, sí. No, no, porque yo no personalizo en Sikyo. Si Sikyo está en el montón, si Sikyo está en el paquete, si Sikyo está en el en, en, en el radio de, de lo que yo estoy diciendo, pues pudiera ser eso. Eh, está en la posibilidad. Sin embargo, eh, la realidad es que hoy día, ese, ese es por lo cual entonces uno, uno eh, tiene que... Hacer una, una especie de ejercicio de impotencia y de resignación. Decir, bueno, pero si son candidatos, yo no puedo sacarlo de ser candidatos. Claro, no puede ser cambiar candidato. esa realidad. No puedo cambiar esa realidad. Por lo tanto, si él es candidato del PRM, cosa que, que en un momento vi que, que era improbable. Porque el ajedrez político en San Francisco de Macorís se estuvo moviendo hasta las últimas sí, horas sí, claro, de cerrar sí, los plazos fatales de la Junta Central Electoral. De hecho, se decía que sí, se decía que no, que venía Fulano, que venía su. Incluso yo, yo, yo, vi, yo he visto tanta sorpresa que yo entendía, por un lado, que al final de la, de la contienda, cuando vi que se cerraba el cerco. Y, vi, y veía la sombra, y veía las luces, y veía los movimientos arriba, y cuando bajaba abajo, las luces eran escasas, había mucha oscuridad. Uno entendía en un momento que Alex Díaz pudiera ser, y que iba a colarse finalmente, aunque había algunos desafectos eh, en el orden institucional y partidario, porque yo creo que los choques de Alex han sido fundamentalmente eh, en, en el partido, uh -huh. más que afuera. Afuera claro. creo que le ha ido mucho mejor que en, en, en la parte Porque interna, incluso, ¿no? Independientemente de los choques y eso que tú dices, sí. es quizás el único funcionario eh, de los muchos que hay que puede exhibir cosas en claro. este momento. Eso iba a decir, que Alex Díaz, eh, tal vez renunciando al, al esquema tradicional de, de hacer una función sí, pública, se granjeó. A los pica-pollo, a los pica-pica, a los, a los eh, este, oportunistas, a los, a los políticos que andan detrás de los otros. Entonces hizo una buena gestión, ha hecho una buena gestión. Por lo tanto, al final de cuentas, algo que me sorprendió, lo digo con honestidad, es el apoyo que gradualmente le ha ido dando Alex Díaz a la candidatura de. Él. Que por si cierto, viene. se hizo un. Yo, yo mismo me sorprendo. Eh. Sí, sí, sí, sí, yo, se vio una madurez política. Sí, co esa sí, parte. Correcto, correcto. Sí. En el tablero político local hay una. una, Pero, una, claro, una ese, ese acontecimiento también tiene una cierta base y es el hecho de la relación personal. Claro. Sí, correcto. Una relación personal de muchos años. Correcto. Eh, eh, por el lado de, del PLD, en cuanto a la municipalidad a la alcaldía, pienso que llevan una, una buena propuesta. Eh, Miledi ha dado muestra de ser una mujer fajadora, luchadora, una campesina como yo, eh, ha estado en los movimientos de las mujeres por mucho tiempo cuando otras dirigentes probablemente no... Eh, soñaban con estar acompañando mujeres en, en la parte comunitaria de socialización de, de, su, de sus problemas ella lo hacía eh, yo, yo pienso que es interesante del otro lado entonces está eh, el candidato en ¿eh? Manuel Trinidad un eterno aspirante y se le dio ahora y se le dio una circunstancia que que yo la veo un poco constreñida un poco limitada, un poco quedada, un poco eh, este, eh, frágil. Y ante un Emmanuel Trinidad, que es un hombre bueno, es un deportista carta cabal, pero que creo que su, su vida política la ha circunscrito y la ha limitado a espacios muy angostos, muy estrechos. Creo que a él le ha hecho falta expandir su liderazgo porque él tiene, él, él tiene buena vibra, él, él, él es buen, buen, buen dirigente, ¿verdad? Pero veo que el rastreo que él ha tenido en la vida política no ha, no ha, no ha tenido la pegada necesaria como para, para saltar al estrellato de, de, de, ser, de pasar a ser candidato a ser, a ser funcionario a ser alcalde, por ejemplo. El otro el otro candidato es el profesor Tavares, el chino. Ah, el chino. El chino Ramia también. Señor. Ah, Tavárez, oh, el chino. El chino y Ramia, que, can, y Ramia, Ay, Ramia este, este Faris. Sí, sí. Sí. Eh, este, el, el profesor chino es ah. el candidato del, del partido Alianza País. Sí. Y Ramia está con, con qué partido? Farisito. Con moda, ¿no es? Con moda, es eh. Bueno. Con moda. Con moda, moda, MDO, el Sí, sí, el no, no, no, sí claro, movimiento... lo conozco, lo conozco. Sí. No, eh, cuando hablamos del chino, hablamos de una persona muy de este pueblo, un comunicador social de mucho tiempo, profesor, consagrado profesor, este, lleva la, el hándicap, el, el talón de Aquiles, de, de un partido... Eh, que, que pienso con el mayor respeto que se merece mi profesor Guillermo Moreno, pienso que en vez de crecer se ha disminuido. En otros tiempos, en otros procesos electorales, a esta altura del juego, las encuestas normalmente le daban de Gran un 5 a etc. Aunque no sacasen el 7 ni el 5, claro. pero le daban un promedio más o menos que contentaba a los correligionarios de su claro, partido claro, claro. y que lo ponían en actitud de, uh -huh. de, de hacer un trabajo con entusiasmo pero eh, eh, eh, al lado de... por eso el, el, el Alianza País me sorprendió a mí, cuando tuvo que cruzar alianzas con otros partidos incluyendo con el PRM Correcto. tuvo que hacer, porque vieron cuando se vieron eh, como la avestruz vieron su propia realidad ¿verdad que sí? entonces tuvieron que que hacer eh, ese ejercicio. Presidente, usted tocó un tema importante y es el caso del transfugismo y la nueva ley. ¿Se puede armar una, una revuelta eh, política o, o más bien un, un movimiento político efervescente en la sociedad dominicana si el tribunal constitucional... <ríe> eh, eh, dicta contrario a lo que se está haciendo hasta ahora, porque habría mucha candidatura en juego entonces Yo pudiera equivocarme en este frío análisis que voy a hacer Si el Tribunal Constitucional es fiel al artículo 134 y 49 eh, de la ley de partidos políticos pudiera producirse una decisión contraria a Leonel Fernández. Pero ocurre y viene a ser que el establishment, el statu quo político dominicano, el, el modus operandi de la vida política dominicana, los sectores de poder, la gravitación de Leonel Fernández en este país. Quiero decir una criadeza. Oigan, quiero decir una criadeza ahora porque no, no me luce, porque soy profesor de Derecho Constitucional aproveche, aproveche. y de Ciencia Política, pero uno nota que hay figuras que están por encima de la ley y la Constitución. Y hay instituciones, y ahí está la debilidad de las instituciones del país, que se postran, que se que se arrodillan ante determinadas figuras, no importa que le, que le pasen por encima y estando consciente de que van a lacerar y van a romper y van a herir y van a, a, a lesionar y van a afectar un articulado de una de una ley o de la propia constitución. ¿Está usted diciendo que se puede alterar eso de la propia Constitución si le dan un sí a León? Claro que sí, sería un precedente funesto. Eh, eh, estamos ante una, ante una disyuntiva. De todas maneras... Es una disyuntiva, el, es. El, el, de todas maneras recuerda que el derecho es de interpretación. Ahí claro. Hay dos interpretaciones y una de ellas plantea que la Constitución, que la ley cuando se refiere al tema del de, eh, mismo proceso se refiere, no se refiere a la primaria, sino al torneo electoral, sí, ¿no? sí, sí. que es el que se da con todos los partidos. Ese, esa es la otra interpretación. Exacto. Pero yo estoy diciendo, en caso de que se produzca sí, del lado de la Déjame, de, de, de, mira, de, hay de, un de, amigo televidente <coughs> que se llama Manolo Geraldino, que nos envía un mensaje. Te lo voy a leer porque realmente eh, dice, buenos días, pero yo no he conocido una persona que diga que pertenece al partido humanista que dirige ese señor. Eh, vamos a. Eh, ¿Qué tú crees? Él está diciendo como que el Partido Humanista prácticamente es inexistente. Tal vez la inexistencia está de parte de él, de conocer la vida política de, del país y de San Francisco de Macorís. Tal vez está en un túnel que todavía no ha salido del túnel y no ha visto. Eh, San Francisco de Macorís cuenta con un comité municipal muy importante. San Francisco de Macorís es eh, de los pueblos fundadores del Partido Humanista Exacto. Exacto. en San Francisco de Macorís está el secretario general Emilio Goris y está un servidor no pero que además hay un diputado pero, pero además un diputado nacional sí. y el Partido Humanista hoy día cuenta con más de 40 candidaturas propias en municipios y distritos del país yo te cuento por ejemplo que en Pimentel llevamos candidaturas propias, que en Cotuí llevamos candidaturas propias, que en Quitasueño de Cotuy, que en Don Juan, Distrito Municipal de Monteplata, por hablar de esta zona, eh, Salcedo llevamos candidaturas propias, Villavasque, la en Las Taranas llevamos candidaturas propias, en el Este casi en todos los municipios llevamos candidaturas propias, en el sur llevamos candidaturas propias, en el Gran Santo Domingo en casi todos los distritos del Gran Santo Domingo, llevamos candidaturas propias. Y eh, es un partido con una vida política hecha, hecha, eh, eh, di diríamos, eh, eh, de manera aquilatada, con una escuela de formación humanista, un partido que ha dado señales de coherencia en este país, de honestidad, de transparencia y que ha lidiado y ha estado presente en las causas más nobles de este pueblo de la República Dominicana. El éxito. Eh, a, a, a favor del profesor Chino, del profesor Tavares, sí. yo quiero decir algo y es que es el único candidato a síndico, a alcalde, que ha presentado una propuesta, por lo menos ha dicho, bueno, yo sí. tengo seis sí. ejes Aún cuando tú digas, bueno, me parece que es una locura, que eso no se va a poder cumplir por la magnitud de lo que propone, pero por lo menos tiene una idea clara de qué es lo que él cree, que él entiende que debe hacerse desde, desde el ayuntamiento. Mi pregunta va en el sentido siguiente. Siendo eso así, habiendo candidatos, varios candidatos, ¿implicará eso que la candidatura, la campaña que se, está, se viene desarrollando para la sindicatura, para la alcaldía carecerá de propuestas porque es importante desde tu punto de vista las proposiciones que hacen los políticos a, las, a la ciudadanía o simplemente es eh, eh, fiesta y algarabía y, con, y romo y, y, y picapollo y con eso resolvemos yo creo que la la vida política dominicana ha estado signada marcada por eso el, el proselitismo político eh, se ha tragado la parte de la fundamentación ética, moral y sobre todo las propuestas, las propuestas de gobierno, sean gobierno municipal, eh, propuesta congresual, propuesta presidencial. Lo que ocurre es que hay dos culturas, la cultura del clientelismo, de la bulla, del show, del espectáculo, del escándalo. ¿Verdad que sí? Y la gente sigue mucho eso. Y la cultura de eh, del político que entiende que no es necesario ni siquiera hacer propuesta a la gente porque la gente no le hace caso a la propuesta. Es decir, ellos se confiesan que, que si no me escuchan cuando yo hago una propuesta la estoy haciendo en un medio de comunicación... La gente lo apaga, la gente deja de oírlo porque no, no, no le hace caso. Pero eso con eso yo no me quedo, aquí hay mucha gente que con mucha capacidad política que están celosos vigilantes de que cada candidato a la posición que fuere tenga propuestas sanas, propuestas sabias, propuestas que conecten, que sintonicen con su comunidad, sus anhelos, sus eh, deseos, sus aspiraciones, sus reivindicaciones, su demanda. Y yo pienso que tenemos que eh, eh, colocarnos en, esa, en, en, en ese espacio de, de realmente hacer propuestas y si lo, lo está haciendo el chino, pues bendito sea y, y lo felicito y espero que la gente realmente eh, conecte con, con él y vote por el chino a favor de esas propuestas Así porque es. son a favor del pueblo. Así es. Eh, presidente, antes de irnos ya la música nos está dando ese tono de tiempo no eh, Alianza eh, Partido Humanista Dominicano Partido Revolucionario Moderno ¿Cómo va eh, eh, esas alianzas? ¿Cómo van esos aportes? ¿Qué se espera eh, contribuir eh, especialmente con la justicia, la corrupción la impunidad? Mira si sí. si aquí se produjera un cambio que se asoma vertiginosamente es inminente un cambio en la República Dominicana. Tiene que haber un cambio de modelo económico, un cambio de modelo político y un cambio de modelo social. De lo contrario, estaremos echando de las mismas pajas al granero que, que, que, que hemos hecho siempre. Si aquí un gobierno que surja de la oposición como va a surgir no toma como ejes fundamentales la institucionalidad democrática si un partido como el PRM y sus aliados llega al poder y no ataca la corrupción y la impunidad de manera seria si aquí no se entroniza la independencia del de ministerio público de manera, de manera ya eh, concreto si en este país seguimos abandonando la, la, la garantía a la inversión extranjera si en este país no implementamos políticas públicas que realmente podamos tener un sistema de salud confiable, eficiente, un sistema de, de educación también eficiente, que no nos sigan diciendo que estamos en los últimos lugares de los estándares en, en, en términos de lectura, de matemáticas, de, de, de otras ciencias, cuando hay países quizás tan en el... En el, en el en el escenario, los niveles nuestros de desarrollo que han eh, sobrepasado ya eh, esas, esos estándares. Si en este país no se crean empleos decentes y el, el Estado en la persona jurídica del gobierno central no da atención, si aquí no se hace una política de migración seria con esa frontera porosa que tenemos abierta por todos los lados, y siempre diciendo que se están haciendo medidas, pero es medidas de, de corte, cortoplacistas, de parches, hay que, hay que hacer un viraje, hay que crear un, una forma, un estilo de hacer el gobierno. Porque tenemos un gobierno eh, presidencialista, mesiánico, un gobierno eh, especulador, un gobierno abusador, un gobierno... Eh, eh, rentista Un gobierno eh, de la corrupción Si no pasamos a un gobierno decente Ético y moral Nosotros entonces eh, El nublazón que nos espera será mayor Mira, desde New Jersey Domingo López Nos envía una pregunta para ti Bueno, un mensajito Dice, buen día Dígamele al éxito Que luche para que quiten esos puntos de drogas Que están en su comunidad Que lo vio nacer El joven se llama... Que dije eh, Domingo López Ok ¿cómo? No sé si lo conoces Parece que es de la misma no, zona no, tuya. No, claro, me, ahí, no me doy ahí, cuenta ahí, Ah ok, míralo ahí Abra ahí, la, ahí, la ahí, foto ahí, por ahí, favor él eh, escribe siempre sí. ¿Para no, que? Y es, es cierto eh, Lamentablemente que, el domingo, sí, que Nuestros campos domingo eh, Dieron un viraje Negativo, muy negativo De Pasar De una de, de un Un escenario donde En los barrios marginados sumamente periféricos Era que se, se veían eh, Puntos de droga se debió y, ese pa, cambio, y pasó okay. entonces a, Al campo Porque el campo Ha sufrido una metamorfosis muy grande Y se ha debido A que Primero El descanso Cuido de las autoridades con relación al campo. Hay una serie de, de obras que tanto los ayuntamientos de la ciudad como el gobierno central debió poner atención en el campo. Primero, atención a, a, su, a, su, a su forma de vida, que es la agricultura. Darle vida a la agricultura y al agricultor. Y llevar eh, canchas, eh, eh, escuelas este, eh, espacios comunitarios eh, que la gente pueda, pueda distraerse, pueda tener deporte, pueda, pueda compartir otros escenarios que no sea solo, solo la parte de la agricultura pero la migración, migración de, de, de, del campo a la ciudad, luego cuando se entrenan en la ciudad, en estos eh, cinturones de miseria muchas veces cuando retornan al campo es a tomarse el campo para su para hacer lo que le da la gana, ¿no? Y normalmente no hacen cosas santas, sino cosas ilícitas, como esta de, de, de los puntos de droga. Hay que luchar por un cambio. Y hay que sentido. luchar. Así bueno, es, así señores, es. Eh, hemos tenido la grata participación, la compañía Excelsa de mi querido amigo, el éxito paula El éxito y yo hacíamos un programa en la radio en los años 89, 90, por sí. ahí comenzamos. Macutino 94, de la 94 FM. ¿10 ¿no? años? Sí, 10 años. años. Lo levantábamos de madrugada. Pero se me negó antes de allá a compartir un cigarro. Ajá. Estoy todo lío con el no, doctor. lo que pasa es que él es, sí, es un hombre muy parco. Sí, muy no, parco, no, no, pues. no, compartió socialmente con nosotros. No, hombres, pero compartí, hombres, compartí. Quiere que le diga una cosa. El éxito estaba un poco en bajo perfil por una situación que no viene al caso. Pero bueno, la cuestión es que este es el primer programa sí. de televisión y radio, sí. o radio, que él participa. Así sí. es. Ya tenemos claro, la dicha sí, de que claro, él inaugura claro, su claro. ingreso a la política en claro. De Mañana. ¿eh? Claro, claro. Sobre todo los medios de comunicación. Claro. Muchas gracias. Mi querido hermano, gracias. gracias muchas gracias, ustedes, gracias. Por la compañía. A ustedes por todos, por muchas por gracias. respuesta que dite a las preguntas. Bueno, mis amigos, y a ustedes, no se vayan porque hay más contenido del programa. Eh, de mañana Así es que vamos a la pausa Regresamos en breve